Bueno, hola, hola, hola, hola a todos, a todas, a todes, Lenguaje Inclusivo eh, eh, Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días Depende a qué hora escuches este video eh, Este video lo estoy haciendo de nuevo Porque parece casi increíble, pero ayer hice la grabación y nada quedó congelado el video y la verdad que se veía muy feo eh, bueno este video lo hago porque me lo pidieron me lo pidieron mucho pero aparte lo hago también con mucho amor y mucho respeto porque eh, amo a, a méxico al pueblo mexicano a la gente mexicana tengo muchos amigos en méxico y, y nada, y es una patria increíble, es un país increíble, hermosísimo, eh, en todos los aspectos, y su gente es increíble. Eh, yo a México, desde el punto de vista astrológico, lo vengo estudiando hace mucho tiempo, pero es el primer video de astrología política que hago sobre México. Eh, yo tomé la fecha porque México al igual que, que sucede en casi todos los países del mundo eh, tiene varias fechas eh, posibles eh, de independencia de, bueno, de revoluciones y demás eh, yo tomé la fecha de la constitución de 1917 que es la fecha del 5 de febrero de 1917 a las 12 del mediodía en Querétaro, México porque eh, es la carta con la que yo desde afuera humildemente veo más identificado al pueblo eh, mexicano y, ...y al país en sí. Eh, entonces, para mí México es... ...esto que está aquí adentro. Esto que está afuera es el presidente que hoy por hoy... ...más respeto en el mundo... Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que voy a hacer es la carta de este 2020 para México. ¿Cómo va a estar este 2020, este 2020, para los mexicanos? Con lo cual, primero voy a decirles algunas cositas de por qué tomo esta carta. Y después vamos a hacer lo que se llama eh, proyección solar o revolución solar eh, para este 2020. Eh, antes les pido dos favores a todos mis hermanos mexicanos que me están mirando que... Eh, que se suscriban al canal no les cuesta nada es gratis lo único que tienen que hacer es clic y le dan también clic a la campanita que hay al lado y se les va a abrir y le, eh, un, un desplegable de esos que eh, les dice eh, todas ninguna o personalizado pónganle a todas entonces cada vez que yo subo un nuevo video les va a avisar eh, y también si me dejan algún comentario, nada, es lo máximo. Y si le dan un like al video, no saben cuánto me ayudan. Eh, así que bueno, eh, si les gusta mi forma de decir las cosas, eh, si están de acuerdo con lo que yo digo, eh, háganme ese favor. Eh, háganlo por mí, a ustedes no les cuesta nada, les sale gratis y a mí me dan una mano enorme. Eh, bueno, ahora sí, vamos con la carta de México. ¿Por qué digo que es esta la carta que más identifica a México? Porque este sol en acuario hace que los mexicanos y mexicanas eh, sean un pueblo solidario, altruista, que piensen muchísimo en los demás, que ayuden. Y desde la perspectiva de un argentino, eh, nosotros por lo menos los vemos así a México porque en la noche más oscura argentina que fue la dictadura entre el 76 y el 83 en la que hubo 30.000 desaparecidos, quien más colaboró en, en ayudar a los perseguidos políticos fue México. Eh, y, y tiene una larga tradición en eso México eh, y bueno ahora lo que hicieron con Evo Morales que le salvaron la vida al presidente de Bolivia bueno, eso es lo que me dice esta gente son sol en acuario por eso para mí la fecha de nacimiento de México es el 5 de febrero de 1917 a las 12 del mediodía eh, en Querétaro, México. Además, este sol está en conjunción con Urano y con Marte. ¿sí? O sea, están todos juntitos, son estos tres planetas que les estoy señalando aquí. Lo que... Me dice que México siempre va a estar a la vanguardia, siempre va a estar, eh, siempre va a ser un país que se destaque en el mundo, pero principalmente que, que se destaque por su humanismo, por su ayuda, por su hermandad, ¿sí?, ...como lo es con Latinoamérica completa. Y por estar en casa 10... ...me dice que ese es el brillo que tiene México. Aparte, México tiene ascendente en Tauro... ...y, y eso es lo que los hace... ...buscar... ...siempre... ...ser mejores... Eh, toda esa cultura que tiene México esa gran cultura es por este ascendente en Tauro gente muy trabajadora gente muy dedicada a, eh, a hacer a hacer no solo por, por el egoísmo de hacer por uno mismo que tampoco estaría mal no sería egoísmo pero eh, hacer por los demás por todos esta luna en Leo, en el signo opuesto al sol, si bien no están opuestos sol y luna, están en signos opuestos, me indica que, eh, que tienen brillo propio, que son muy sentimentales, que son muy teatrales eh, y que son muy culturales. ¿sí? Eh, y eso los hace destacarse. Eh, eh, por eso se destacan. ¿sí? Eh, bueno, además, eh, la Casa 7, que es la casa de las asociaciones, con, eh, o sea, esto sería entre países, ¿sí? entre países, amigos, lo que dice es, eh, en Escorpio está, y lo que dice es que México cuando se dice amigo de, de otro país, sería entre países esto, es astrología política, eh, es amigo de verdad. Se la juega hasta el fondo por ese otro país. Así que eh, yo esto se los estoy contando para decirles, en esto me baso para decir... México nació el 5 de febrero de 1917 a las 12 del mediodía en Querétaro, México. Eh, por otro lado, tengo acá afuera la sinastría con, o sea, la carta natal de Andrés Manuel López Obrador para eh, hacer la sinastría... La sinastría es agarramos las dos cartas y las juntamos y vemos cómo funcionan esas energías juntas, ¿sí? eh, en este caso la del país y la del quien preside ese país. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos a los mexicanos porque no pudieron haber elegido mejor presidente que Andrés Manuel López Obrador. Eh, Manuel López Obrador nació para ser presidente de México. Eh, en la Casa 1 de México, ¿sí? que es esta que está acá, que es el ascendente, es, eh, en la parte de Géminis, de la Casa 1 de México, Está el medio cielo de AMLO. ¿sí? O sea, la profesión, el brillo donde va a brillar el destino de él, está en México. En hacer de ese México un México grande, potente, poderoso, que sobresalga. Porque además, eh, AMLO tiene... Eh, Júpiter en esa casa 10 y Júpiter es el gran benéfico del Zodíaco ese donde toca, todo lo que toca lo expande pero además dentro de la casa 4 de, de México está el Plutón de Amlo Amlo eh, tiene Plutón en Leo eh, lo cual me indica que en, él brilla en, cuando transforma las cosas. Por eso él habla de esa cuarta transformación y está haciendo esa cuarta transformación en el país. Eh, pero además, eh, Plutón es el planeta regente del signo donde él tiene su sol, eh, que es escorpio, ¿sí?, eh, entonces, eh, y está dentro de su casa 12, o sea, dentro de su karma, él trae como, como misión en la vida transformar a México, transformarlo en algo mejor, en algo positivo, para la mayor cantidad de personas, o sea, para el pueblo. ¿sí? Por eso está haciendo esa cuarta transformación y que, nada, todos los que lo vemos desde afuera, eh, al menos lo vemos con tanta alegría eh, por ustedes, ¿sí? esa, esa transformación que está operando AMLO además bueno la luna de AMLO eh, que son los sentimientos eh, está en acuario en conjunción con el sol del país él verdaderamente sus sentimientos son de que él es un servidor de, a la patria su jefe es la patria, o sea, son todos ustedes. El pueblo es el jefe. Él siente eso, él no siente que él sea jefe de nadie. Que es la diferencia con la mayoría de los presidentes del mundo que piensan que porque llegaron a presidente, ahora ya no tienen jefe, ellos son jefes. No, ellos son los servidores, los empleados. ¿Sí? Eh, y él está en sus sentimientos eso. Bueno, en algún momento, si quieren, déjenmelo en los comentarios. ¿sí? Si quieren, hacemos la carta natal de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí les adelanto viendo esto, es que esa cuarta transformación de México él la concreta, y que México va a estar muy, pero muy bien. Pero vamos a ver ahora... México, cuando yo digo México... Me refiero al pueblo mexicano. ¿Sí? Me refiero a... Eh, a los más humildes. A los más necesitados. ¿sí? A los que... El Estado nunca les llegaba. ¿sí? Bueno, ahora... Yo lo que quiero es que eh, veamos, según la Carta de México, eh, cómo va a estar este año 2020, o sea, la Solar de México. En esta Solar de México, eh que México este año cumplió años el 5 de febrero del 2020 a las 13.45. O sea, en ese momento el sol estaba exactamente en el mismo lugar que el 5 de febrero de 1917 a las 12 del mediodía. A partir de eso es que se hace la revolución solar. Eh, nuevamente al igual que cuando nació México este año tiene ascendente en Tauro el ascendente en Tauro es el ascendente que concreta todo lo que se propone pero además tiene luna en Géminis en Casa 2 lo cual me está hablando de un crecimiento ...muy importante... ...del país... ...van... ...este año va a ser un año decisivo... ...un año clave... ...para México... ...y para la cuarta transformación... Eh, ...este año nuevamente... vuelven a tener el sol en casa 10... ...justo en la cúspide de la casa 10... ...este año van a brillar... ...como nunca... ...van a brillar... ...como nunca a través de los hermanos y acá en astrología política eh, cuando hablamos de hermanos hablamos de por ejemplo el bloque latinoamericano indudablemente méxico pertenece a latinoamérica eh, si bien se lo considera parte de norteamérica eh, continentalmente pero eh, por sus tradiciones por su por el lenguaje por eh, o sea, el idioma eh, y todo lo demás es Latinoamérica y, y esta vez el gobierno y, y creo que el pueblo también eh, mexicano está mirando hacia el sur o sea está Juntándose con sus hermanos para crear mucha fuerza. Y desde acá, desde el, lo más austral del cono sur, desde Argentina. Eh, que junto con Chile somos eh, los países más, eh, más sureños de Latinoamérica. Eh, más australes. Eh, desde acá hay un eje muy importante que se está produciendo, porque el gobierno de AMLO es tan progresista como el actual gobierno de Argentina de Fernández Fernández. De Fernández presidente y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta. Eh, y... Y es muy buena la relación que tienen entre Manuel, Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Argentina. Piensan muy parecido. Eh, eh, y eso nos beneficia a ambos países. Porque ambos países tenemos, tanto Argentina como México, nuestros destinos por alguna razón, en algún momento tendría que hacer la sinastría entre ambas cartas, entre la Carta de México y la Carta de Argentina, eh, porque nuestros destinos están siempre muy en, enlazados, eh, tanto para bien, como veo en este caso, para bien del pueblo, digo, de, o sea, de los que... Eh, de los que no pertenecemos a las mil o dos mil familias multimillonarias de, de, del país eh, para ambos países eh, están muy, muy relacionados lo que se viene para este 2020 y, y vamos a surgir como pueblos, como naciones, vamos a brillar. Hay un 2020 por delante con mucho trabajo eh, por hacer, pero que con mucho, mucho movimiento. Acá tenemos en la Casa 9, la Casa de los Movimientos, en la Astrología Política, eh, en Capricornio, con Saturno y Plutón en conjunción, lo cual me indica... Que mucho movimiento Mucha reevolución Y cuando hay reevolución Hay conflictos y hay peleas eh, eh, Conflictos de poderes Entre poderes eh, Entre el poder del pueblo Y el poder económico, por ejemplo Pero eh, Pero viene ...un momento en el que se va a estar... ...va a estar creciendo el país... ...van a estar logrando la paz... ...pacificar el país... ...van a estar logrando limpiar... ...lo más profundo... ...de la herida que tiene el país que yo creo, viéndolo de afuera, no me quiero meter en cuestiones que pueden ser muy sensibles a México, pero yo creo que la herida más grande que le hicieron a México, a, a ese país tan maravilloso, es el narcotráfico, y, eh, y se va a estar limpiando la herida, pero guarda, porque la herida se limpia para que cicatrice y que ya no esté... Eh, pero duele, duele, esa limpieza. Eh, y, y estas son operaciones sin anestesia. Eh, entonces, no digo que va a ser un camino sobre pétalos de rosa, eh, pero sí que finalizando este año, México logra esa paz y esa prosperidad para el pueblo tan deseada, tan ansiada. Eh, ¿Que va a haber conflictos fuertes en el medio? Sí. Sí los va a haber. Me gustaría decirles que no, pero sí los va a haber. Eh, ¿Que van a tratar de ensuciar por todos los medios a... a AMLO como cabeza de esta cuarta transformación también, pero también les puedo decir de que ustedes este año más que nunca tienen los ojos abiertos, tienen ese poder de discernimiento para decir hasta aquí llegamos. Eh, ahora podemos ver qué es lo que nos conviene a nosotros y saben en el fondo, cada uno de ustedes, que lo que más les conviene es esta cuarta transformación. Bueno, queridos mexicanos, mexicanas, amigos, eh, compañeros, eh, nada, eh, nos amo, les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, gracias. Por, eh, por estar ahí escuchando el video y, eh, y nada, déjenme en comentarios de qué otras cosas les gustaría que, que yo viera eh, en las distintas cartas natales cuáles son sus inquietudes eh, ahora la próxima carta que voy a hacer y que va a estar muy relacionada con la realidad de México, porque lamentablemente es así, están muy relacionados. Es la carta de Estados Unidos y de quién gana las elecciones en Estados Unidos. Primero, quién gana eh, las internas demócratas y después, quién gana si el candidato demócrata o Donald Trump eh, como candidato republicano. Así que nada, eh, nos volvemos a encontrar en todo momento. Un abrazo muy, pero muy grande. Chao, hasta la próxima.